Lo justo y lo necesario Soy así, yo no voy a cambiar Espero el fruto con mis Warrior Diciendo algún día voy a llegar Aunque le cueste y aprieta varios Todos mis temas van a pegar Vamos a despegar Arriba no molesta Ya me lo dijo el destino Que siga en camino por ese billón De donde sea que salga Tener los billetes haciendo de sillón Desde 2012 estamos poniendo La verdad en cada rincón. A aquí ya fno esto no puedo salir. M por transformir. Tu papá me dice dile, me dice que sí. Esa bitch quiere saber más de mí. Voy a traer a Monterrey todos los premios. Si me pongo serio, yo se puedo hacerlo fresh. Saco ha el dedo del medio para esos raperos fake.